Muy buenas tardes a todos nuevamente. Ahora con dos grandes invitados. Uno ya lo conocemos, es amigo de la casa, y muchas personas lo conocen, pero hoy tenemos una gran invitada, que es la costillita, ese soporte de un programa que en estos momentos Leslie nos va a mencionar. Leslie. Muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Eh, la verdad es que estamos la verdad, muy contentos de que esté aquí el profesor eh, Agüero y su esposa maravillosa, que está siempre apoyándonos. Los que hemos tomado clases en la Universidad de Tie y participado en el maravilloso programa que tienen ellos de invitarnos, tantos terapeutas. La verdad es que siempre tenemos el contacto con él, pero aquí tenemos aquí a, la, a la maga, ¿no? la que hace todo posible detrás. Carolina, bienvenida. Eh, gracias a los dos por estar aquí. Y estamos la verdad muy honrados de su presencia. Y le paso aquí la palabra a la señorita Isa Miranda, que también bienvenida, Isa. Hola, hola. Un beso a todos. Qué gusto volver a vernos, volver a estar aquí en casita después de unos días de vacaciones. La verdad es que fueron unas vacaciones intensas porque ya saben que uno como terapeuta nunca se está quieto. Siempre hay alguien que necesita ayuda y siempre uno se encuentra de pronto en algún lugar que también necesita un poquito de apoyo, de amor, de energía y pues no podemos negarnos cuando la madre naturaleza lo solicita. Hoy estamos de manteles largos. Es un excelente programa para mí con el que soy recibida de nuevo en mi casa. Esta su casa para nuestros dos invitados. Una pareja muy bella, que yo creo que es fundamental que tengamos el apoyo de nuestra pareja. Y por eso están ellos aquí, para compartirnos un poquito de cómo han ido creciendo, no solamente como pareja, sino en esta maravillosa experiencia de la vida de un terapeuta, que es completamente diferente al maestro de matemáticas, o al doctor, o al arquitecto. Y nosotros como terapeutas somos maestros de matemáticas, somos doctores, somos físicos, somos arquitectos y somos de todo, pero a nivel cuántico. Entonces, bienvenidos a esta su casa. Les mando un beso, un abrazo hasta donde estén. Y por favor, comiencen a platicarnos esta hermosa su historia, que es su tema, Crees Creciendo en Pareja. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente soy la que está detrás de, de estos grandes proyectos. Eh, me presento, mi nombre es Carolina del Valle Morales Vargas y, y bueno, nací en Venezuela, nací en Maracaibo, una tierra calurosa. Y sí, realmente hacer el trabajo en pareja, eh, yo creo que es una de las, de las actividades más complejas ¿no? que tiene el ser humano, porque realmente cuando empiezas a hacer esa sinergia con la persona, cuando empiezas a compartir no solamente tu vida, sino el trabajo, todas las actividades que, que desarrollamos día a día empezamos a compartir un poco más de nuestras vidas y empezamos a explorar, a caminar, nuevos horizontes. El hecho a veces de estar de acuerdo o el no estar muy de acuerdo, eso nos lleva también a, a la toma de decisiones. Así que para mí eh, ha sido una, un camino de aprendizaje, un camino en el que yo he visto tantos, quizás, eh, ver cómo él ha creado todo lo que es la parte de, de los encuentros espirituales internacionales, Conocer a tanta gente de muchos países, eh, compartir culturas diferentes, el hecho de poder estar entre unos con otros y ver cómo él forma esta gran tribu de la cual siempre escucho, que, que habla con ellos, que dialoga con ellos para invitarlos a cada uno de los encuentros para mí ha sido maravilloso. Así que bueno, eh, estoy ahora enfrente de cámaras, como decía Leslie, un saludo para Leslie Joyce. Siempre estoy detrás. Hoy le doy las gracias a Joyce por pensar en nosotros como pareja porque realmente estamos creando todos los días y de expresar lo que nosotros hacemos para mí realmente le doy gracias a Dios porque yo creo que él es el primero que nos da la sabiduría. Yo le doy gracias a Dios porque cuando pienso en un flyer yo le digo, yo digo, padre, dame la sabiduría para que realmente este flyer este Cale eh, eh, realmente se relaciona con, con el esquema del encuentro, se lo muestro a él, eh, lo decidimos, le gusta, se hacen algunos ajustes y así realmente ha sido la vida en pareja y, y bueno, lo queremos hoy también compartir con ustedes a través de este canal, a través de la maestra Leslie, que también nos ha invitado a, a este conversatorio y siempre ha estado ahí como una gran maestra perteneciente también a la escuela o a la Universidad UTI, que ha sido un gran proyecto que está allí, está creciendo cada día con todos ustedes, con todas las personas a las cuales nosotros le hemos dicho, mira, está este proyecto, y eh, empiezan a, a conocerlo. Así que para nosotros es un gran honor que nos inviten el día de hoy para compartir este tema que es Creando en Pareja. Adelante, chicas. Yo voy a hablar en un ratico <risa> Bueno, para todos los que están, los que se van a integrar después, los que lo verán diferido, este programa, ella es Carolina del Valle, es la persona que apoya en, en cada propósito al maestro José eh, Gregorio Agüero. Así es que para los que preguntaban, y la esposa, ¿quién es que no la conoce? Aquí la tienen, señores, aquí está la señorita, yo le llamo mi señorita. ¿Por qué? Porque ah, yo platico sí. con ella, es una dulzura muy amable y gracias, gracias de verdad por so tomarse el tiempo, yo sé que están bien ocupados haciendo las cosas para el viernes, sábado y domingo que van a hacer sus programas, pero de verdad y de corazón, de parte mía, de las tres del programa, gracias por darnos este tiempo tan importante para ustedes, pero también para nosotros, porque a estamos sí. también celebrando a la mujer. Por eso somos tres mujeres, porque queremos incluir mucho a la mujer en estos programas para que, para que eh, no solo eh, realces lo que saben, sino la belleza, ideas. Somos mujeres de ideas. Y uh -huh. aquí está comprobado, aquí está la señorita, como ella dice, como ella, eh, a la par de su amado, hacen un gran programa. Y eh, Leslie o, eh, o Isa. Pues... Y que yo quisiera preguntarles cuándo fue que nació este proyecto, cómo fue que decidieron trabajar juntos y cómo fue que, que se dio, si ha sido fácil, si ha sido difícil. Bueno, eh, voy a aportar mi opinión o voy a aportar mi parte, ¿no? Para que las personas que nos están viendo a través del canal eh, sepan un poco lo que es la parte de la historia y eso... Tratarlo a combinar con lo que es perfecto y con la parte espiritual, ¿no? Porque resulta que para hacerles un poco o, o traerlos a contexto, yo conozco a José Gregorio hace más de 10 años y cada uno de, de, de nosotros estaba en su vida haciendo sus actividades o en ese camino que nos toca estar y eh, no teníamos todavía previsto compartir vidas, compartir trabajo, pero resulta que acontecimientos pasaron y yo llegué a Colombia. En situaciones adversas, eh, no, nos volvemos a encontrar y decidimos trabajar porque yo, yo venía trabajando con los diseños digitales que ustedes también conocen. Estaba trabajando con alguien de República Dominicana y hacia el mismo tiempo también cuidando a algunos niños, que siempre me ha gustado. Entonces, ese don de servicio que siempre he tenido, pues me ha caracterizado. Cuando nos volvemos a encontrar, vuelvo a trabajar con él en un encuentro de Panamá y ahí empezamos a hablar y a empezar a compartir o, mejor dicho, como eh, quizás combinar lo que yo estaba haciendo con lo que él ya venía haciendo. Ya él venía trabajando con otras personas y yo estaba trabajando de manera independiente. Cuando volvemos a hablar, volvemos a reunirnos de una manera objetiva para poder trabajar con, con los diseños y apoyarlo en lo que es la parte de, de información, lo que era la parte de entrevista, Empezamos a hacer la entrevista a los ponentes para conocer cada una de las herramientas con las que estaba trabajando y así crecer por ese, ese proyecto grande que él tiene, que es la Universidad UTIER. Me lo compartió, me gustó y empezamos como a, a hacer la misión, la visión, hacia dónde va encaminado, las personas la empecé a conocer, empecé a ver cómo trabajaba, ya sabía lo que era hacer los flyer cómo lo quería, ya entendía lo que él quería y entonces empezamos ese camino. Luego fue que se cruzó esa parte sentimental, y bueno, aquí estamos trabajando juntos. Amén, amén, amén. Para complementar, chicas, fíjense, eh, la protagonista en este momento es Carola, y a mí me encanta eso porque ella siempre está allí. Quiero comunicarles a todos que Carolina es una periodista muy reconocida en Venezuela, dirigió un, eh, digamos, radio dirigió periódicos digitales y eh, una experiencia maravillosa. Cuando conozco a Carolina, yo tenía una meta de 4.000 personas en un famoso hotel de Maracaibo, Venezuela, que es el Maruma. Y de allí me la presentan y ella estuvo conmigo como jefe de prensa. ¿okay? Y estuvimos haciendo un trabajo maravilloso. Esas fueron las caminatas que yo hice antes de salir del país. Ahora. El proyecto de hacer los encuentros, de hacer los eventos, ese proyecto es un proyecto de llevar personas que no son reconocidas, eh, digamos, de fama, pero sí tienen un conocimiento extraordinario. Y tres personas que están acá ahorita haciendo este espacio son personas que nos han acompañado, como Joyce, como Isabel Miranda y también Leslie, son personas que nos han acompañado dentro de los encuentros. ¿Okay? Eh, el deseo de, de crear todo esto es algo que se fue haciendo poco a poco. Y después es como que el universo me envía una persona que va justamente a lo que estamos haciendo. Porque tenemos las ideas, eh, reuniones internacionales con organismos internacionales eh, para ir creando la universidad. La universidad ya lleva dos años y medio en su preparación. Las personas a veces me preguntan por qué he durado tanto tiempo. ¿Sabes por qué? Porque he visto muchas plataformas que lo que hacen es vender cursos, montar cursos. No, nosotros como universidad estamos legalizando a nivel académico el mundo espiritual para que los gobiernos puedan tomar en cuenta al mundo espiritual en la seriedad. Y ahí nos acompaña Carolina como... Eh, digamos, autoridad en el área de comunicaciones, Rómulo Jaramillo, el psicólogo Rómulo Jaramillo, dentro de eh, la autoridad de investigaciones científicas e espirituales, nos acompaña, acompaña, perdón, Heidi Ruaz, parapsicólogo de México, también investigaciones eh, paranormales, y Gisela, que es nuestra ingeniero, diseñadora de la universidad, de la plataforma de la universidad entonces no es simplemente montar una plataforma y empezar a vender cursos como he visto muchísimo no se está logrando una certificación internacional para que las personas sean automáticamente avaladas y universidades del mundo que apoyan a UNESCO concert como la master band de Miami está aceptando la certificación que estamos dando ahí tenemos un gran logro y eso ha sido un trabajo maravilloso y Carolina, y mucha gente que está alrededor, que no aparece en pantalla, ha sido un logro importante con su trabajo, con su minucia con su, con su personalidad ¿okay? de periodista. Entonces es algo maravilloso porque en este caso yo soy filósofo puro y Carolina es periodista. Una combinación impresionante. Entonces, bueno, chicas, adelante. Qué bonito, ¿eh? qué bonito que esto que nos están compartiendo, que este proyecto que es tan grande esté basado precisamente en el amor. Todos los terapeutas hablamos del amor, pero lo más importante es llevarlo a cabo y es lo más difícil. Hemos platicado con diferentes invitados sobre que el aspecto de la pareja nos toma de, de repente por sorpresa, ¿no? que nuestra pareja no comprende hasta cierto modo lo que nosotros tenemos que hacer. Eh, a nivel energético, de concentración, de meditaciones, de prácticas espirituales y de conciencia, los cambios evolutivos que vamos haciendo, que de pronto nos vamos desprendiendo de ciertas amistades. Y no es porque no las queramos, sino porque nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel espiritual nos va guiando por diferentes lugares. Y ustedes son un ejemplo de lo que sí se puede hacer a través del amor. Y eso es eh, fundamental fundamental como terapeuta, un terapeuta que vive en conflicto, pues es incapaz de dar lo que no hay en su interior. Por eso es que nosotros les invitamos para que nos hablaran precisamente de cómo compaginan el trabajo, que siempre va a ser eh, hasta cierto punto conflictivo en la mayoría de los casos el lograr compaginarse, pero porque estamos con esa lucha de ego no la, la lucha del ego de como hombre, como mujer, y en el caso de ustedes, que compaginen y que se den su lugar ambos, pues es un ejemplo, es un ejemplo de vida. Cuéntenos una historia en la que hayan estado en desacuerdo y cómo lograron resolverlo. Okay. Fíjate, fíjate algo, déjame. Eh, eh, quería tocar un, algo maravilloso, porque lo, lo tocaste ahorita, a veces vivimos en conflicto, no, no vivimos en conflicto, Dentro de los eventos, Carolina y yo tenemos algo maravilloso, ella me da una idea, yo le doy una idea, y ahí los dos actuamos bajo la idea, y allí vamos viendo. Porque a veces nosotros nos reinventamos, a veces improvisamos también. En caso que ha sucedido, te voy a poner, antes de entrar, un hombre que me dijeron, eh, nosotros en un evento de España, el último evento que hicimos de España, se nos fue la luz, la electricidad del, de, de la, del apartamento. Y justamente el apartamento nada más quedó funcionando la electricidad de la cocina y de la sala. ¿Ok? Y todo, la, todo el apartamento se quedó sin electricidad. Nosotros mudamos todo de un lado hacia acá para poder sacar el evento. Y lo logramos. ¿Ok? Entonces fue un cortocircuito que se dio y se quemó un taquete. Entonces son cosas que no, se nos presentan normales, ¿ok? Eh, en, en el evento de Venezuela, el último evento de Venezuela, una persona que a mí me llamó y me dijo Trek tercero, ¿ok? Porque dice que a veces discuto, sí, a veces eh, soy muy exigente en el trabajo, no con Carola, sino en el sentido porque eh, hay ponentes que a veces, eh, eh, en ese momento se hizo una mesa, ¿ok? Y mm, personalidades de esa mesa se habían unido, grupos, y me estaban sacando a tres ponentes. No lo tomaban en cuenta, no los llamaban a las reuniones, y tuve que tomar una decisión determinante para poder lograr que esos tres terapeutas que están prestando su tiempo, su espacio, su conocimiento, pudieran sentirse también tomados en cuenta y no grupitos, que lo que hacen es simplemente tomar una decisión. Así me ha pasado con otro grupo también, que me costó para reunirme con ellos, que ellos no querían reunirse y mandar a un delegado. Y, y al siguiente día les llamé y les dije, señores, ya cierro el grupo, cierro la mesa y listo. Y gracias por haber colaborado conmigo. Las personas, cuatro personas que ese grupo estaba sacando también, me llamaron y me dijeron, Gregorio, gracias por haber tomado esa decisión, porque... Si nosotros estamos acá en este mundo espiritual, ¿cómo se van a unir para sacar a los humanos? Entonces, eso lo hemos visto y la gente a veces me dice, que yo, me dicen Tercero. Entonces, bueno, ahí se los veo. Con Carola, conflictos en hacer algo, no. Nos compaginamos. Porque ahí trabajamos los dos juntos. ¿Cuál es lo mejor para lograr el objetivo? Porque nosotros un trabajo de, 20, de 10 personas, lo hacemos ella y yo. es un momentico. Claro. Lo importante de todo, eh, viendo lo de este, el comentario que decía José, lo importante no es analizar las diferencias, ¿no? sino identificar realmente dónde soy buena, eh, ¿cuáles son, cuál es el potencial de él, cuál es mi potencial. Resulta que yo estudié comunicación, pero yo soy muy clara, yo soy como más corta de palabras, porque eh, soy, en parte trabajo uso la parte creativa y él es más extenso. Entonces, cuando yo trabajo eso, hago una balanza y veo eh, las diferencias que tenemos, pero no las volvemos conflictos, sino que simplemente tenemos acuerdos. Y cuando tenemos acuerdos, pues evitamos esos conflictos. Yo le digo, lo que pasa es que necesito que seas concreto, porque yo estoy diseñando y necesito la idea. Y así trabajo yo. No es una manera grosera, sino una manera que aprendí a trabajar. Pero en este camino de pareja, eh, comprendemos que la otra persona también tiene su forma de ser y, y vamos caminando con esa persona y le vamos indicando en el camino mira resulta que yo creo que esta forma de hacerlo es la mejor o te la comparto a ver si te gusta y eso es lo que es este caminar por lo menos de mi parte ha sido así tratar de buscar la manera más idónea la manera más eh, creo que la más cordial de decirle esta es mi propuesta, te la hago saber, me gustaría que la analizara y en función de eso la trabajamos. Entonces por eso no hablamos de conflictos sino de soluciones. Cuando sucedió lo del corto de circuito pues yo vi que él de una manera muy paciente resolvió y dijo no ha pasado nada, vamos a seguir con el encuentro, estas son situaciones que a veces pues son ataques y tenemos que seguir trabajando. De repente yo me puedo desesperar pero a la hora de hacer un flyer soy más creativa Uh -huh. eh, me enfoco, pero él a la hora de solucionar es más pasivo y yo soy un poco más impulsiva o de repente me desespero, pero él dice, ya va, vamos a calmarnos, pensamos y resolvemos. Ese es él. Entonces siento que en, dentro de la relación hay un equilibrio en el que podemos colocar y proponer y podemos resolver y solucionar sin conflictos. Porque imagínate que en, en los encuentros pasan uh -huh. cantidad de, de situaciones que las maneja de una manera muy diplomática, acomoda al que se fue, me dice que vuelva a hacer un flyer si la persona quiere cambiar la foto, y él estoy, yo estoy detrás y él está delante, pero no de una manera no funcional, porque al final estamos los dos al lado y con nuestro padre, pues eso es lo que nosotros tenemos por creencia. Eh, de hecho, hemos tenido pues, quizás algunas dificultades y nuestro padre es quien está allí para guiarnos. Y hay ataques que a veces no entendemos y entonces lo analizamos y nos calmamos. Cuando nos calmamos, entonces ya vemos que es pasajero, que simplemente son situaciones que vamos a vivir, de las cuales vamos a aprender. Por lo menos a mí me ha tocado el caso de la situación de salud y yo he aprendido a situaciones en las que yo no había vivido eh, situaciones como esta. Y cada uno de nosotros va aprendiendo. Yo me enfermé de colon, tenía mal humor, él lo manejó, buscamos soluciones. Y ya me mejoré de colon, entonces quiere decir que vamos en ese caminar conociéndonos cada día más, trabajando en función de lo que somos para evitar los conflictos. Esa es la única manera de evitar conflictos. Cuando trabajas en acuerdos, cuando realmente dices, expresas lo que sientes, lo que eh, si tienes algo que no te parece, mira, no, esto no me parece, creo que no es así, aunque sé que te puede molestar, pero pues, esa es mi propuesta, ¿ya? Entonces, en función de eso, es que nosotros manejamos la relación y compartimos nuestra vida diaria con el trabajo. He aprendido a que, pues, algunas veces, pues, miro al lado, no está en la cama, se desapareció, entonces ya yo sé que él no está allí, pero que él va a volver y que no salió de la casa, está en otro lugar de la casa, está, pues, en sus meditaciones. Aprendí que cuando está meditando, pues, yo también hago mi silencio, él hace su silencio. Eh, que hay muchas personas que lo llaman y que hay muchas mujeres que lo llaman entonces yo aprendí a manejar todo eso y ellas me conocen y eso no me molesta porque los dos tenemos esas características pues de confiar de saber que quizás hay personas que muy tarde lo pueden llamar porque necesitan una ayuda que son personas que están fuera entonces todo eso el hecho de conocer a tu pareja manejar esa congruencia esa esa mía, entrar en, la misma, en, el, en esa misma luz, en esa misma energía me ha llevado a mí a entender que también tengo esa parte espiritual y lo descubrí ahora, lo estoy descubriendo y lo estoy viviendo eh, lo he compartido con Joyce y lo he compartido con Leslie, Leslie han estado allí para ayudarme, para decirme si necesitas de nosotras, pues ahí estamos porque he sentido que pues mi parte espiritual ha despertado también con esta relación Amén Bueno, qué maravilla Qué, sí, qué bonito, qué bonito, sí. eh, pues lo único con la que puede pelear el profe es conmigo, eh, conmigo es bueno para pelear sí. también, <risa> por eso nos queremos tanto, profe. Claro, no es Claro, eh, como le digo yo a, a la gente a veces, ¿no que, eh, en un hogar maravilloso con una abuela, que es mi primera maestra, que dijo, que en tres meses me voy, que cuando fulana, el, la abuela, la, la bisabuela de mi hijo, Alejandro, se fuera o falleciera a los nueve días se iba ella, dicho y hecho como ella lo dijo, sucedió todo. Después me tocó un gran hombre, mi padre, mi hermano, mi amigo, el profesor Aristóteles Piñaco, filósofo, abogado y economista político venezolano, un hombre con, con mucha, mucho carácter y me enseñó ese mundo hermético porque era mazón grado 32. Y me enseñó ese mundo a veces eh, eh, de fortaleza en el camino. Pero lo importante, como dice yo, a, a veces uno dice las cosas y pasa. Eh, cuando ustedes tocan el tema de amor, yo quiero decirles a ustedes que este mundo fue creado en la ley de los y la ley de los contrastes es esto, masculino y femenino. El mal y el yang, de ahí se mueve la sinergia. Entonces, pero también quiero decirles a ustedes que hay mitos dentro del mundo espiritual. Porque hay personas que van dentro de la alta espiritualidad, pero se enferman. Porque el cuerpo se enferma. Y nosotros hemos vivido situaciones, Carolina y yo, de ataques fuertes. Y el último fue el episodio hace 15 días que viví, pero aquí estoy. ¿Está bien? Caigo de rodillas, pero me vuelvo a levantar. nos volvemos a levantar. Porque el mundo espiritual es el mundo espiritual maravilloso. Pero el físico se resiente. Y va llevando situaciones. ¿Ok? Lo importante, como dicen ustedes del mundo del amor, los eventos que nosotros hacemos son gratuitos. No se le cobra flash, no se le cobra transmisión, no se le cobra nada. Porque cada uno de ustedes da ese mundo de amor. Y siento, como me decía la madre, cuando Carolina me dice que a veces me, se voltee, ve la cama, y yo no estoy, estoy aquí sentado hablando con los maestros, con la madre, con el padre, hablando con ellos, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y, eh, mi amor, piense algo, Carolina Joyce, que está ahí, un mes antes de, esta, de lo que me sucedió, yo le dije a ellas viene algo fuerte para mí. No sé qué me va a pasar, pero algo va a venir. Y la estoy dejando preparadas por si acaso. Joyce, confirma lo que estoy diciendo. Sí, es cierto, es cierto. Bien me recuerdo que estábamos en una clase, la de eh, numerología pitagórica, la terapeuta, y sí, él nos dijo, y todos le dimos, no, ¿qué le va a pasar si a usted no le pasa nada? Y que no sé qué, y sí, al final, eh, lo que nos dijo él fue cierto que todos nos asombramos. Pero como él dice, es parte de la vida, es parte del trabajo de él también, como dice, caer y levantarse. Y lo más lindo de esto es que tiene a una mujer muy también luchadora con él, porque no es fácil que alguien se le caiga, se desvanezca en segundo de un día para otro cuando él es bien activo. Y ahí es donde ella le ha tocado aprender, como dice, trabajando, creciendo en pareja, esa parte donde no lo deja para nada y es bien guerrera porque ella le ha tocado salir adelante con los programas que ellos han tenido que, que salir, especialmente el maestro que es quien los presenta. Pero claro. ella... Ahí dijo, bueno, yo sé que él está malito, pero voy yo. Y Así gracias es. a Dios, a ella tiene el don de ser periodista. Entonces, no sé, quizás sí. se le hace 100% fácil porque es otra situación, pero sabe de que también la madre está con ella. Y por eso es que la madre los puso a ellos dos como pareja. Para claro. nivelar Ahí cualquier. Está. Ahí está el equilibrio. Ajá. Uh -huh. Porque el equilibrio es el que se logra eso. A veces nosotros pensamos dentro de la relación de pareja que todo es fortuito y todo tiene por qué y para qué. ¿No Así, Totalmente cierto. Sí, yo de verdad que en todo este tiempo he experimentado que, que todo ha sido de gran propósito, ¿no? Porque el hecho simplemente de salir y decir, bueno, yo tengo que estar allí también, que todas las personas me conocen, que todas las personas ya también tienen esa conexión conmigo, que me pregunta cómo está él. Si yo lo voy a hacer, ellos me dicen, sí, nosotros sabemos que tú también lo puedes hacer. Allí te esperamos y he, y he compartido con todos ustedes de una manera tan confiada que yo digo, me toca hacer mi parte porque siento que también de, a, a mí me toca esa responsabilidad o me han colocado esa responsabilidad porque cuando hablamos de, de que me toca es como si me pesara y no me pesa porque me sale muy fácil, como tú lo decías, uh -huh. Joyce, esa parte de comunicacional lo que pasa es que yo trabajo la parte comunicacional asertiva. Yo trabajo esa parte de comunicación como muy precisa, porque de llevar a un esquema de la comunicación eh, es como que decir esa información que aprendí dentro de la universidad, que tenía que ser muy precisa, que tenía que ser muy rápida, eh, que tenía que llevarme al momento. Entonces eso me llevó también a una disciplina. Y quizás en eso hay como esos contrastes. no el hecho de que yo a veces soy muy perfeccionista, a veces sufro porque soy muy perfeccionista y él me dice, no seas tan perfecta, mira que se vale, eh, déjalo así. Y yo no, yo lo vuelvo a hacer. Incluso imagínense que yo hago un player y yo misma me busco el error. O sea, ¿Qué persona hace algo y se busca el error? Yo. Yo desde sí. pequeña me busco el error. Y, y eso yo me, me he dado con un palo, como dicen por ahí, me he dado duro porque... Yo digo, o lo hago perfecto o, o no lo hago. Uh -huh. Eso soy yo. Yo soy muy, de es incluso hasta la cama. Yo soy una persona que la cama tiene que estar perfectamente ordenada. O sea, mi, mi ropa tiene que estar súper ordenada porque si no, no soy yo. ¿Me entiendes? Entonces todo tiene que ir en, en una organización y así siento que son los proyectos. No los estás proyectos. sola. No estás sola. Tienes un lado derecho tuyo que, que, la, que empieza con Isabel. Ahí nos tiene ah, los cuatro, porque ella también ha estudiado comunicación y yo, Isa, nosotros no hemos estudiado, así que relájate, relájate. Y, y eso es un, y un tema que, que ha aprendido que te lleva al éxito, el hecho de que tú logres una disciplina, que tú te organices como persona, que te levantes en la mañana y tengas un propósito, eso te lleva a decir, ya esto lo he logrado, ahora viene esta parte y que eh, dentro de todas esas partes que tengo es lograr el, la publicación del libro. Yo digo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que meterle la ficha al libro porque el libro va a salir. Amén. Y todo eso que me he propuesto, todo lo que me he logrado es bajo esa disciplina. Y quizás él ahí es un poco más tranquilo. Yo no. Yo digo, no, si esto no me sale así, yo tengo que volverlo a hacer lo tengo que volver a diseñar hasta que quede realmente perfecto. Lo que yo creo que va en relación a, al encuentro, porque to, todos los encuentros tienen un color, así como tienen un anfitrión, tienen un país, eh, no repito que si el, el azul con el verde, eh, porque colocar las letras más grandes, porque el escudo va en el medio, todo tiene una razón de ser, uh -huh. así como nosotros tenemos una misión de vida aquí. Entonces, yo en ese caso soy de esa manera, un poco más angustiada en que las cosas funcionen de una manera muy perfecta y muy automática. Entonces él sí es un poco más, en esa parte de los contrastes yo creo que es un poco más tranquilo y deja fluir y, y suelta, ¿no? Porque él se sienta y habla y dice todo eso. no yo, yo hasta preparo un esquema, me gusta saludar, dar la entrada, la persona expuso, la deje exponer, luego las preguntas... Salió la persona y así, así funcionó porque eso fue lo que aprendí. Bueno, y entonces es lo que llevo yo. Sí, a... Ahora, fíjense algo, mi amor, fíjense algo muy importante. Una vez me senté a hablar con una persona mayor y, él me, y, y le preguntaba sobre qué es una relación de pareja. Y la relación de pareja es un contraste. Entonces, uno ama más y otro quiere más. Porque si los dos quieren iguales, uy, la locura. Y si los dos aman iguales, la locura. Entonces tiene que haber aquella persona que ame y el que quiera. Y ahí está la sinergia. Cuando ella dice que yo soy más tranquilo, yo hoy sabe que yo tranquilo no doy. Pero busco la serenidad. Porque la serenidad es la que me, me uh -huh. da la información de recibir los mensajes que yo recibo para seguir avanzando en lo que estamos trabajando. Y allí con Carola nosotros equilibramos ese mundo tanto espiritual como material al mismo tiempo hasta que se complementan las dos energías y logran el trabajo. Cuando Carola empezó conmigo, que yo ya venía ya trabajando con, con los eventos, Carola empezó a hacer los primeros flyers. Yo estaba en, en Medellín. Y Carola, yo llamo inmediatamente y cuando yo llamo, me responde su hijo, me dice, mi mamá está ahogada en el baño, José Gregorio. Está. Entonces, cuando termina, Carola, que ya respira, me dice, José, sentía que me estaban ahogando, asfixiando. Y dije, no, esta es la persona que va a trabajar conmigo y que vamos a hacer las cosas de los eventos. ¿Por qué? Porque ya empezaron a atacarla para que no hiciera nada. ¿Ok? Adelante, chico. ¿Leslie? Mira, qué, qué bonito ejemplo. Es aquí donde vemos como la mitología, ¿no? Que dice que Shiva activa a Shakti y Shakti a Shiva, ¿verdad? Para ese equilibrio. Sí, si es muy mental, muy metódica, pues sí. Viene el perfil de equilibrio y de manera, este, de otra, de otra manera, ¿no? Ida y vuelta en los dos. Muy bonito. Y también veo el ejemplo. Que preguntas tengo pocas, pero la verdad la, la admiración es bastante grande que les tengo porque veo que no es así como se dice que detrás de un hombre, sino los veo al lado al lado de un hombre y una gran mujer y viceversa, entonces fíjense qué bonito ejemplo y qué buen esto que le estamos dando al público, donde se ve que tienen un cimiento fuerte, la comunicación, llegar a acuerdos hacer esto ¿no? de llegar a acuerdos, hablar, porque si no hay comunicación creo que no pasa nada Así que creo que para todos los que estamos, eh, todos los terapeutas, no creo que vemos un poquito y por eso la invitación, porque tenemos una pareja que todos nos ven a nosotros, pero tenemos una pareja que nos apoya. Entonces, es a veces hay momentos en los que ha sido difícil y la vida nos ha llevado a aprender a vivir uno con la vida que tiene el otro y luego integrarla de alguna manera y buscar ese apoyo. Y nos enseña que somos humanos comunes y corrientes, que tenemos una vida de matrimonio en las que hay altas, bajas y que van a pasar todos. Pero aquí estamos, al frente, dando la cara, apoyando, enseñando, aprendiendo. Y así que yo, la verdad, les agradezco de todo corazón este valioso tiempo que nos han dado y esa gran enseñanza, porque nos dan esperanza que sí se puede. Claro, mira, eh, fíjate, dejo para, para hacer una pequeña acotación para que ya Carolina hable, <coughs> fíjense algo, porque ella era protagonista de este encuentro maravilloso que estamos haciendo, fíjense algo, un autor venezolano llamado Carlos Fraga, que tiene unos libros maravillosos, él decía, mi pareja no tiene que ir ni detrás ni adelante, pero si yo voy a tres max, es un avión súper rápido. Yo le digo, y tú no tienes para comprarte ese avión, pero yo ya lo tengo. Entonces, automáticamente vamos a hacer algo. Vamos a trabajarlo de una manera totalmente diferente. Y sé mi copiloto. Hasta que reúnas para poderte comprar tu avión y vamos los dos de la mano. Así. Ni, det ni detrás ni delante, sino a la parte. Totalmente. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eh, hasta las habilidades que tenemos, las conversaciones que compartimos, cuando realmente esa persona te hace sonreír y nosotros le colocamos ese, ese chiste. Bueno, yo creo que en ese caso ahí creo que a veces salgo yo con, con, con mis locuras o con esas situaciones para poder como despertar esa esa y salir un poco de la rutina. A veces cuando tenemos los encuentros que son tres días fuertes, tres jornadas en lo que él está sentado. El que tiene que levantarse, estirarse, porque son tres días de compromiso, de conversar con las personas y de estar muy pendiente que todo salga bien. Yo veo cómo está todo el tiempo pegado a la transmisión y yo digo, wow, es un trabajo que a él le gusta y lo compartimos. Entonces, cuando se enfrentan esos tres días, pues yo estoy muchos días antes y el resultado es que nos, nos llena de gran satisfacción. Y luego los comentarios el lunes cuando estamos cansados, pero nosotros decimos, wow, no sé por qué, pero siempre decimos, ay, este evento se sí quedó, quedó mejor. Siempre le damos como ese calificativo, ah, quedó Ajá. mejor, quedó mucho mejor. Pero es porque realmente compartimos esa pasión de servicio. Yo le comentaba en estos días que veo muchos comentarios de terapeuta y yo le digo, eh, tú sabes cuál será tu ikigai? Y, y yo, algo como japonés, entonces yo, les, yo estaba como descubriendo mi ikigai y yo digo, bueno, yo creo que mi ikigai es el servicio. Porque cuando yo hago algo o cuando le sirvo a alguien, yo no sé por qué a mi corazón me, me, me late a mí. Y cuando alguien me sonríe y yo saludo de una manera eh, diferente al señor que arregla las, las plantas, y le digo, hola, ¿cómo está? Me encanta que esa persona me, me salude de una manera muy especial, no así como que, hola, ¿cómo está? No. Entonces yo a veces digo, mi Kigai es ese, esa nobleza, eh, el don de servicio. Cuando alguien me responde de esa manera, yo me siento sumamente feliz. Así pasa con los encuentros. Cuando un player me queda hermoso, yo digo, ay, guau, wow, qué bonito, veo las fotos, los veo a ustedes, cuando los publico en las redes, y yo digo, me encanta. Me encanta todo lo que hacemos porque compartimos una pasión que es el crear. Es, es una palabra que, que ahorita mismo estoy leyendo un libro que, que dice, que uno, si tú lo crees, tú lo creas. Entonces yo digo, eso es cierto. Crea, crear es, es, una, es una palabra maravillosa y que la hacemos todos los días. Porque todos los días estamos creando algo nuevo. Y cuando empezó lo de los encuentros y yo empecé a hablar con personas de diferentes culturas y que se dicen algunas palabras de diferentes maneras, yo dije, wow, ya estoy en otra sintonía. Estoy en una sintonía de terapeutas. Y empecé a escribir sobre terapias, sobre biomagnetismo, sobre gente que hace comunicaciones interespecies, porque eh, yo decía, como una persona puede realmente sí hablar con, un, con una mascota. Y realmente sí pasa. Al, al, cuando tú empiezas a entender este mundo y a caminar, empiezas a entender que hay tantas situaciones que a veces son inexplicables, pero que tienen un sentido y un propósito tan grande que la vida se transforma. Y todo se ha transformado. Cada encuentro eh, para nosotros es un gran aprendizaje. Y cada terapeuta es que tiene un conocimiento nos deja también de su experiencia un gran aprendizaje. Y nosotros seguimos caminando. Se cierra el telón y nosotros seguimos caminando, retomamos nuestras vidas, nos reímos, compartimos un dulce. Y seguimos. Nos reímos a veces de situaciones que a veces nosotros dijimos. Decimos, ay, nosotros pensábamos que era tan difícil y después nos damos cuenta que no. Y lo tomamos de otra manera y seguimos caminando. Y ese es nuestro andar. Esos encuentros que, que tenemos con todos ustedes, nosotros lo compartimos y lo disfrutamos. Porque yo me disfruto cada persona que he conocido a través de José Gregorio. Yo de repente no, no he mirado esa parte de la numerología, pero ya entiendo que cada número tiene un sentido. Y cuando yo le hice la entrevista, que, que yo dije, vamos a, a apartar un poco esa parte de sentimental y hoy soy la periodista. Y cuando yo le hago la entrevista y empiezo a deshojar todas esas anécdotas que él, que él tiene, cuando él leyó la entrevista, él lloró. Yo le dije, ¿pero por qué? Dice, no, porque realmente leí situaciones que recordé y especialmente recordar a mi maestro Aristóteles que me dio este legado y que tú lo escribieras y lo transcribieras acá en estas líneas me recuerda cuando yo empecé con la parte de numerología y yo recuerdo que él dice que él decía eh, carola los números los números lo es todo y yo digo yo decía como lo es todo y resulta que sí nosotros tenemos una fecha de nacimiento eh, tenemos una medida tenemos un peso tenemos un ta tallaje todo todo lo que nosotros hacemos si nosotros vamos a una dirección necesitamos una la nomenclatura nuestras casas es una nomenclatura el piso donde vivimos es un, es un número entonces yo decía ah, entonces si sí tiene sentido si sí tiene sentido todo esto lo que quiere decir es que la numerología es una forma también de información del ser y del alma y que lo que tú me dices con los números está en tu alma y tu alma me está diciendo cómo estás a través de los números. Amén, muy preciso. Sí, Déjenme leerles aquí antes que me vayan a regañar por ahí y me digan, muchachas, ¿no leíste los comentarios? Y yo, ay, lo siento, me quedé tan clavada en la conversación, como dice el salvadoreño, que se me olvidaron. Bueno, dice Estela, exclusividades. Muy buenas tardes, hermoso, bendiciones, con mucho amor. Les manda corazoncito. Dice Eva del agua, una mujer necesita de su superhombre y un hombre necesita de su supermujer. Es lo que nos hace crecer como mejores humanos. Gracias. Gracias a Ana que nos está viendo, a Jesús también, a Ivet Leonor Peña, gracias. Eh, Mireida de León, también muchas gracias. Edgar Rangel, gracias. Eh, Oji, también muchas gracias. Byron Donoso, muchísimas gracias. Nexagir, un fuerte abrazo. Maestros, buenas tardes. Eh, sí. Ana Lilian Anton, buenas tardes. Gracias por la invitación. Excelentes ponentes. Bendiciones. Elisa Grano, saludos para todos. Y muchísimas gracias a las 10 personas que están en conexión con nosotros. Dirán, bueno, ¿y qué pasó? Porque es tan temprano. Tuvimos que hacer un poquito de cambio de horario. Porque Miss Leslie y la señora Joyce viven en un lugar donde llevamos dos horas adelantadas, generalmente con la mayoría. Entonces, para nosotros terminábamos bien noche. Entonces. Eh, entre las cosas de, del hogar más lo que eh, estudiamos y hacemos terapia se nos hacía muy muy muy eh, cansadito por eso fue que también se decidió un poco subir el horario Así es que para las próximas presentaciones los miércoles serán a las seis de la tarde hora digamos Pensilvania, hora New York New Jersey conérico hora México cuatro eh, de la tarde ¿Vea? 4 de la tarde. Eh, hora California, 3 de la tarde. Y entonces, hora de ustedes sería 5, ¿verdad? 5 de la tarde. Uh -huh. 5 de la tarde. Ustedes están en. En Colombia, Bogotá. Colombia. Porque yo siempre digo en que capital. en Venezuela. <ríe> yo siempre digo que en Venezuela. <ríe> Sorry. <ríe> Pero ahí están los horarios. Los sábados sí van a quedar a la misma hora. Por el momento. Si hay un cambio, se les avisará con anticipación. Claro. Señorita, Soy, Isla. Mira, dígame. Estamos viviendo en Bogotá, pero uh -huh. con nuestro corazón en Venezuela. No, mire qué bien. Ahí. Qué bueno. Es por eso que yo digo Venezuela y me dicen él, yo creo que no, yo creo que están en Colombia. Y yo, no, en Venezuela. <risa> Porque es que el corazón lo tienen en Venezuela, no me equivoqué. Totalmente, así es. Bueno, esa... Isa. Muy bien, señorita Joyce, va usted siguiendo el guión. Sí, es así. Ah, no, ella me regaña porque ella nos tiene como así, como que mimis, que yo le digo, muchacha, yo no soy periodista, yo no he estudiado para lo que tú, así que, que tener paciencia porque si me estás apurando, voy para atrás. No, pero yo te dejo ser creativa, ¿eh? Sí. Nunca te he limitado en tu creatividad. Nada más que las me periodistas, ¿qué dejo? podemos hacer? Diría, Caro, me encuentro los errores hasta en mí misma, entonces es algo que no podemos dejar de hacer. Así que, Caro, si hay una storyboard en donde aparezca, por favor, compárteme lo Quiero ver cómo me dibujaste. ¿Ah? claro así no, si es que hablamos el mismo idioma, por supuesto. Ah, sí. totalmente. Claro, fíjate sabe. que me gustaría rescatar de lo que nos estuviste comentando, el aspecto de la confianza. Hablaste de confianza en ti. Cuando de pronto ves que José no se encuentra al lado de tu cama, ¿no? Para muchas mujeres y para muchos hombres, dependiendo eh, la pareja, este, les cuesta trabajo entender lo que hacemos y de pronto eh, empiezan a imaginarse cosas que no son. Y creo que tiene mucho que ver la confianza que te tienes a ti misma como mujer y esto me encantaría que lo rescatásemos. Porque a veces tanto el hombre como la mujer, cuando no se tiene confianza y amor propio, es cuando comienza a abrir oídos, a prestarle oídos a la mente y a los ruidos del exterior. Cuando te dicen, oye, ¿tu pareja qué está haciendo? Oye, ¿por qué le hablan tantas mujeres? Fíjate, tu esposo, José, pues le hablan muchas mujeres, ¿no? Mi esposo es médico y bueno, su celular día y noche no deja de sonar, y no dejan de hablarle mujeres, y no dejan de mandarle mensajes todo el tiempo, y cuando yo lo he llegado a acompañar al hospital yo hace cuenta que me río y él se ríe de esto, es un chascarrillo que tenemos entre él y yo y que siempre que entramos al hospital juntos yo le dejo la mano derecha libre y le digo, agárrame con la otra mano me dice, ¿por qué? ¡ay! porque ahí vas a empezar de embajadora, y lo ven de verdad eh y empieza con la mano derecha, hola, hola, y, y el desfiladero, un cachete, el otro cachete, un cachete, el otro. o sea, beso, beso, beso, beso, beso, y por supuesto, no, la mayoría ya me conoce, llevamos ya 18 años casados, pero la primera vez que fuimos, él se quedó riendo porque yo le solté la mano y me cambié de mano, y me dice, ¿por qué me sueltas? Y le digo, no, no, te estoy soltando, y lo, le agarré la otra mano, Entonces, ya que salimos, este, le digo, bueno, le digo, señorita embajadora, porque aquí en Villahermosa, hay una fiesta, precisamente ahorita va a empezar eh, todos los eventos de preferia, ya estamos en donde en los 17 municipios hay una representante para que se inaugure la Feria Tabasco. Entonces, pues son chicas muy guapas que durante preferia van haciendo diferentes eventos, pero lo característico de ellas es que todo el tiempo van saludando. ¿no? Este es un concurso para que gane la flor más bella, pero todo el tiempo van así, y entonces obviamente mi marido le digo, ay, miren, mi embajadora, ahí viene mi embajadora saludando. <risa> Pero realmente para, para que uno no tenga conflicto se tiene que tener confianza y amor. Y creo que es algo que te caracteriza, caro Porque indiscutiblemente no podríamos llevar una armonía y un equilibrio de pareja si no hubiese ese amor propio y esa confianza, ¿no? El decir, está bien, eh, yo te permito que hagas todo esto. Y entonces, de pronto, cuando mi esposo no hace lo mismo conmigo, yo brinco. Yo aquí se los he contado, ¿no? Que de pronto mi esposo se pone celoso porque está acostumbrado a. Bueno, estaba. Estaba acostumbrado a que lleva, llegaba a la casa y yo siempre destinaba mis horarios para darle tiempo a él, ¿no? Así como le doy tiempo a, mis hijos, tiempo, tiempo a mis hijos, a mis amigas, a mi familia. Pero, pues, mi prioridad era siempre que si yo tenía cinco minutos y eran los cinco minutos que él venía, pues eran cinco minutos para él. Y ahora le digo, son 2.5 para ti y 2.5 para el programa, por ejemplo, ¿no? Porque se va. Una hora más tarde, y yo ya empecé una hora antes cuando es tiempo de él, y se me queda viendo, y me dice: Ah, ya me vas a robar una hora. Lo siento, mi amor. Ahora tienes que compartirme un ratito, así como cuando tú tienes cirugía. Entonces me sentí identificada cuando dice, Caro, no, pues es que, pues yo volteo a verlo, y sé que no está en la cama, y me pasa lo mismo. Yo volteo a verlo, y solo tengo que agarrar el celular, y ya sé que tengo una notificación de que entró a quirófano, por ejemplo, ¿no? Y me dice, nena, tuve que entrar con un paciente a quirófano o estoy debridando un paciente o me llegó un paciente más y entonces llego tarde y ya yo voy a mueva y me vuelvo a dormir del otro lado. Pero cuando me toca al revés, yo sí le exijo a él eso, ¿no? Porque a él le ha costado trabajo el entender que necesito tiempo para sentarme a meditar, el entender que durante el programa eh, se tiene que quedar calladito y si no mejor que se vaya a la sala, que no puede entrar a la habitación donde yo estoy, que no me gusta el desorden, o a mis compañeras amadas, tenerme paciencia porque siempre les digo que hay que seguir un guión, que hay que prepararnos, que hay que revisar el flyer, que la ortografía, que por qué le movieron una cosa, que le pongan la otra. No, no, no, es, me he sentido identificada, Caro, contigo, como no tienes idea de todo lo que comentas verdaderamente, de verdad que sí, y te lo pueden decir mis compañeras. Y José, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Tienes muchísimo conocimiento. Entonces, el que tú prepares y digas, ¿me puede pasar algo? Pues realmente es parte del ser maestro, ¿no? El parte del ser maestro y ser alumno, porque también fue, creo que una gran enseñanza para ti. no sabía yo que habías estado delicado de salud. Pero bueno, yo creo que tú sabes que todas las personas que hemos cruzado, aunque sea cinco minutos con tu esencia de ser, eh, siempre llevaremos ese, esa bendición hacia donde estés, porque lo que tú das es lo que recibes. De la misma intención en la que lo das, lo recibes. Entonces, aunque estemos lejos, aunque de pronto yo no sepa que estabas enfermito, pues siempre que te, que te escucho, que te veo, que veo un flyer de ustedes, pues siempre es una bendición hacia lo que estén haciendo, porque a final de cuentas en este camino estamos. Claro, ¿cuál ha sido el mayor susto que te ha dado José? Porque supongo que te ha dado sustos de la nada, porque a veces, a veces hay tiempo de pensar en que va a venir algo, pero a veces nos agarra desprevenido, ¿no? Y de pronto tú dices, oye, pero yo soy periodista, mi chamba es otra, tú eres el terapeuta, porque se, se vienen y se desquitan conmigo, porque las energías agarran claro. parejo. Entonces, claro. ¿cuál ha sido el susto que has vivido así más? Quiero ¡Ah! salir corriendo? El susto, el susto más grande que he vivido, es que tres días antes de pasarme lo que me sucedió, Carola me dice, tenemos que ir al médico porque siento que va a llegar algo. Eso, eso me lo dijo Carolina, ok, a mí. Entonces, mire, yo le voy a decir algo muy importante. Hay mucha gente que, que le teme a la vida, como le digo yo. Yo no le temo a la muerte porque es parte de mí. Y si hoy me toca irme, ya me siento que he hecho gran trabajo, una gran semilla y que muchas personas las van a seguir y eso es lo más importante eso es nuestro trabajo hacerlo ¿ok? Eh, viví una experiencia eh, Isa eh, Leslie y, y Joyce una abuela una abuela mi primera maestra me enseñó los valores de la vida espirituales me enseñó el proceso por eso que mi nombre es José Gregorio Abuelo porque mi nombre era en realidad Enrique Manuel no o Manuel Enrique, no era José Gregorio y ella le pidió a un santo venezolano y ese santo concibió mi vida o dio mi vida y, y, y de allí aparece mi nombre José Gregorio, pero no Hernández sino abuelo Escalona entonces esa abuela me dijo me quedan tres meses de vida sentado en la cama y yo, abuela, ¿cómo usted va a decir eso? y los tres meses se cumplieron como ella lo dijo y me dijo, la vida, eh, la muerte no es muerte, José Gregorio, es vida. Y esa vida maravillosa la vas a continuar, por eso no te preocupes. Entonces, son situaciones. tomé viaje por primera vez y estaba en el apartamento de Medellín, mi apartamento de Medellín, y estoy cruzando del cuarto que estaba hacia la cocina, que es mi, mi cuarto de terapia, mi oficina, y cuando cruzo a tomar café, porque me encanta el café, como buen venezolano, cruzo, veo que sale mi abuela de mi cuarto, en la punta de la casa. Sale mi abuela, sale mi abuelo, sale mi maestro, sale mi mamá, sale un tío querido, ya no están acá. Y todos vienen hacia mí en la cocina y yo caigo sentado llorando. Y me dicen, estamos muy orgullosos de ti, por todo lo que estás haciendo. Entonces señores, si eso sucede, hay cosas maravillosas, más allá que nosotros no entendemos, pero sí existen en ese mundo espiritual. Susto, sí, te da susto, pero después tú entiendes que es un hecho natural y que la situación está allí en tu camino, así como esta mujer maravillosa que está a mi lado, que este evento que estamos haciendo ahorita, el de Colombia, se lo ha encargado ella sola en el año. Porque lamentándolo mucho, yo estuve de reposo hasta el viernes pasado, que ya salí de hospitalización, pero cuando salgo, ya ella tiene todo listo. Ha hablado con los anfitriones, ha hablado con la gente, ha montado los flyers, ha llenado todos los espacios, ha escogido las conferencias. Yo creo que ahí hay un equilibrio maravilloso. Me sí. preguntaba, Carola, pero para terminar, el médico me preguntaba, ¿Usted es alérgico a un medicamento? Yo le decía, sí, a las mujeres pelionas, nada más, ¿ok? Hasta ahí. <risa> Ella no es así, ¿ok? Adelante. <risa> bueno, cuando me preguntaba sobre lo del susto, eh, yo me voy más a, a esa parte anecdótica para comentarles un poco y yo creo que esas personas que están a través del canal de ustedes puedan entender a veces situaciones que uno pasa y que a veces no entiende. Mi mayor susto son los hospitales. O sea, uh -huh. Desde muy niña eh, eh, le tengo terror, le tengo pánico, ha sido una situación que no he sabido manejar. Y el hecho de estar como sé que ha presentado situaciones en, en su parte de salud, me ha llevado a confrontar mi, ma mi mayor miedo, mi susto, que son los hospitales y yo llegaba iba iba al hospital estaba pero cuando salía que yo me venía yo venía nerviosa venía mal yo no se lo hacía saber pero yo venía acá a la casa me tenía que bañar sacar todos esos sustos y yo decía pero por qué estoy en esta situación o sea estoy enfrentándome a mi mayor miedo que son los hospitales y yo conversaba conmigo hasta llegar al, al, al hospital y decía no va a pasar nada tranquila la mejor cara, usted sube, llega, lo ve, todo está bien, pero me estaba confrontando con uno de, de los mayores miedos que he tenido y que quizás todavía no lo he podido eh, superar porque yo voy al hospital y, y siento que, que, no sé, veo la tristeza, veo situaciones de angustia, adversidades, dificultades y de repente yo digo, tengo que manejar esto porque existe, está lo bueno y está lo malo. Eh, hay alegrías y hay tristezas entonces ¿qué debo manejar? quizás esa es la gran pregunta que yo me hago ¿qué debo manejar y qué debo trabajar en mí? que me está ocasionando un temor cuando llego a un hospital porque obviamente voy a pasar por una circunstancia sea por mis padres por mi hijo, por, por un familiar en este caso fue José Gregorio pero tengo que manejarlo, tengo que superarlo pero ese ha sido mi mayor susto porque desde niña yo salía corriendo, huyendo yo decía no sé qué va a pasar, me voy a quedar aquí, ¿qué van a hacer? Me van a, ¿Me van a operar? Entonces, lastimosamente le he tenido mucho temor, pero mucho temor a los hospitales. Pero aquí estamos. Lo he podido, me doy cuenta que cuando ya pasa la situación, que él sale, que está más tranquilo, que es el que está hospitalizado, pues él dice, yo estoy bien. Y yo llego y me tiemblan las piernas, me da cólico, me da de todo, pero voy, de todas maneras siempre voy, pero sé que debo manejar, esa situación de susto que no tiene alguna explicación o, o tengo que sanar algo eh, de pasado o es un programa que, que no tengo muy claro, pero que en estos de trabajar con ustedes como terapeuta he aprendido que hay una razón y hay un propósito con cada una de las situaciones que vivimos. Igualmente, fíjate que muy bonita lo, lo que nos comparten y la verdad es que desde el punto de vista de asesoramiento matrimonial y tanatológico. Puedo decirles que sí, hay muchas cosas que los están preparando. Otro punto importante es que estamos atravesando momentos espirituales muy importantes. Todos a nivel mundial no estamos ascendiendo espiritualmente, energéticamente, y tengo dos o tres maestros que están pasando por la misma situación. ¿Por qué? Necesitamos maestros guías, ¿no? espirituales, porque los tiempos que vienen no son fáciles, tanto el profesor Agüero como Carolina, los dos están siendo como, se les está haciendo como un upgrade a ese nivel, para que puedan estar preparados, porque sí vienen casos, Carolina, tal vez no es que tengas que trabajar un, un trauma o algo malo, tal vez tienes que recordar que fuiste una sanadora en otro momento y que estuviste expuesta a los hospitales y rescatar eso de ti más sí. que sea algo malo sí. ves es ahí sí. donde vendría tu maestro ¿Qué sería? Sé que sería exacto sé que hay algo no es malo porque Ajá. sé que es un temor porque luego que ya pasa que estoy en el lugar siento como un alivio y quizás a veces he sentido como si ya antes había estado allí solo que no he sabido trabajar el miedo porque tengo miedo cuando la persona se va, ¿me entiendes? Siento miedo uh -huh. porque cuando alguien va a partir, siento que, que no, a veces no hay una explicación. Pero sé que hay una situación en mí que eh, trabaja esa parte de sanidad porque me ha pasado situaciones en las que pienso en la persona y voy y le doy energía, que un poco cansada. Pero cuando obtengo la información de la persona, es en positivo. Entonces quiere decir que algo en mí o esa energía que yo estoy transmitiendo si sí es en manera positiva. Entonces si sí hay un propósito en lo que estoy haciendo, pero si sí hay un temor que lo que yo pueda hacer no genere el resultado que yo espero. ¿Me entiendes? Entonces el resultado es negativo porque a veces pienso que la persona cuando yo vuelva a ir no va a estar. Y ahí es donde empieza mi miedo. ¿Ves? Entonces él... eso Se le llama mimisky pero mira recuerda tú estás como bien nos compartiste no conectándote con esto que dice que si lo crees lo creas y aquí sería no conectemos con con esa creatividad que tenemos y ese poder de comenzar a crear desde el amor pensando que todo es causa y efecto si creas positivo el resultado es positivo no hay por qué temer porque si sabes tienes esa esa base no ese Cimiento fuerte, sabes que lo que vas a hacer es positivo. Y si alguna vez hubo algo malo o que no te salió bien, igual, mandar luz a esa área de tu vida. Y sí, como dice eh, el señor Agüero, que nos está preparando por si ya no está. O sea, el momento ahora que estamos con esa persona, aprovecharlo al máximo, decirle lo tanto que se aman, ¿no? Tanto ustedes como los que nos están viendo. Amar a ese ser. Esposo, eh, novio, hijos, lo que tú tengas, una plantita, a tu casa, lo que tú tengas, a con eso que te comuniques en el presente, ahora, expresar tu amor, y si es una persona y cambia su energía, se transformó, pero esa esencia sigue cerca de nosotros, así que yo de verdad, te invito, de verdad, y a todos los que nos están viendo, que agarran, agarren cualquier asesoramiento matrimonial, pero así a un nivel transpersonal para que puedan ver cómo el alma de las personas, la energía sigue, a pesar de lo que pase, junta. Y tenemos esa conexión con ese ser todo el tiempo, este o no. Y así que, profesora Agüero, bueno, yo le doy las gracias, de verdad. Quiero que nos comparta cuando ya termine su, su upgrade. Y también Carolina. ¿Quién nos van a venir a dar? Porque ya sé que fue muy triste y doloroso, pero sé que el resultado es positivo y yo sí estoy contenta y estoy bien ansiosa de saber y esperando, ¿eh? ojalá me inviten. Y fíjense, también algo me resuena ahorita mucho lo que comenta Leslie. A veces necesitamos que nos venga esa sacudida de tener que llegar a un hospital, de sentir que estamos perdiendo a ese ser que amamos para que realmente se lo digamos. A veces dejamos pasar por el trabajo y por cosas y decimos, bueno, es que yo hago infinidad de cosas, ¿no? Y hago tu comida favorita, pero a lo mejor no te digo que te amo tan frecuentemente, que debería de ser diario. Porque a veces eh, hay personas que necesitan, como mi esposo, yo he tenido que trabajar el poder expresarle. Me cuesta trabajo expresárselo a él, pero sí lo hago de muchas maneras. Y a él le gusta escucharlo. Y él es una persona que todo el tiempo me está diciendo que me ama. Entonces, a veces esas cosas que nosotros dejamos pasar, que decimos, es que yo soy así, así me conociste. Creo que es donde nos empuja la vida a cambiar internamente para enfrentarnos a lo que, ¿qué pasaría si no está? Claro que hay que entender que son apegos del ego, no del espíritu, porque el espíritu sigue estando, no, no nos enfrentamos a la muerte física, pero que aquí el apego pues nos ha enseñado cosas distintas, no que duele la muerte, para mí es un verbo tanto vivir como morir, porque es un verbo que ejercitamos aquí en esta dimensión, en las demás no, en las demás somos espíritu eterno y somos puro amor, pero también en esta dimensión y en este planeta tan hermoso es en el que podemos experimentar a través del cuerpo absolutamente todo, Todas, todas, todas, intensamente todas las emociones y creo que por eso elegimos venir aquí y vivir estas vidas a pesar del dolor, porque a pesar del dolor amamos, a pesar del dolor vivimos, a pesar del dolor sentimos y vibramos intensamente. Y decían, los números son todo, por supuesto, y son música, y nosotros somos música y somos números absolutamente en todo, y vibramos absolutamente todo el tiempo. Y entonces dices, ¿por qué de repente, de repente siento que todos los vellitos los se me irizan, que se paran? Pues porque es el amor que estás sintiendo, porque vibras en el amor, decía Caro, cuando alguien me sonríe, pues yo siento que mi corazón, eh, esa emoción, esa vibración, porque estás vibrando en esa frecuencia de amor, de dar y de recibir de lo que tú das, y de lo que tú estás recibiendo en ese momento, y que a veces cuando lo dejamos pasar y pasar y pasar, la vida viene para ser un maestro a través de nuestra pareja, a través de nuestros padres, a través de nuestros hijos, y te dice, tú decides si lo vives a través del amor o si lo vives a través del dolor, y claro, despegarnos de eso pues es un aprendizaje Queremos cambiarlo de la noche a la mañana y es imposible porque desde chiquitos nos enseñan que duele y que si me, quitan a mi, si me quitan mi juguete o si me quitan mi dulce, lloro y hago berrinche y quiero a mi mamá, no puedo dejar de verla porque lloro. No nos explican muchas cosas y crecemos con esta cultura, ¿no? crecemos con la cultura de que, de que a la muerte se le teme, a la muerte no la queremos cerca, que si llega a la muerte terminamos llorando, o terminan llorando las personas a nuestro alrededor y no nos explican. Y de pronto es bueno aprender que la muerte nos llega a todos en algún momento, que tenemos que aprender a hablar en presente, a disfrutar en presente, a vivir en presente, a enamorarnos en presente. Y como bien decías desde un principio, los dos, ¿no? A comunicarnos en presente, a no ver y a cambiar. No me gusta la palabra cambiar porque nos cuesta trabajo aceptar cambiar. Pero si decimos modifica, en automático nuestro cerebro como que lo acepta. Dices, ah, modificar, transformar. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque nos dan plastilina, por ejemplo, de niños y te dicen que hagas algo con la plastilina, lo que tú quieres. Pero no te dicen cámbiala, sino crea. Y crear nos encanta. Claro, de las cosas que tú has aprendido con todos estos terapeutas en los encuentros que han hecho como periodista, ¿cuál es la terapia o la herramienta que más te ha causado curiosidad y por qué? Pues yo creo que la herramienta es eh, amar, ¿no? Amarnos primero a nosotros, eh, el amor propio. Y cuando me hiciste una pregunta sobre la confianza, eh, yo venía con problemas de relaciones de pareja anterior y tenía mucha desconfianza, pero era porque primero amaba más a la otra persona y no me amaba a mí. Y yo siempre era en segundo lugar y yo sufría callaba y me quedaba tranquila porque primero era amar a la otra persona en esta situación de la terapia de pareja los terapeutas cada entrevista cada tema eh, me tocó mucho el hecho de que primero nos tenemos que tener ese amor propio y eso es lo que te da seguridad cuando tú te amas tú recibes ese amor del padre que que para mí es la energía de Dios yo me siento segura de que merezco el amor y sin desconfianza, porque a la final la desconfianza me causa un ruido. Y si yo estoy segura que me amo, que me quiero, que me acepto, entonces lo que está a mi alrededor va a manejarse de la misma manera. Yo no necesito interrumpir o, o desconfiar de él porque estoy en una sintonía de mi amor propio y me siento segura en cómo estoy caminando y cómo lo estoy haciendo. Estoy segura que lo estoy haciendo bien, estoy segura que el resultado de, de implementar ese amor propio eh, está, por, está a mi alrededor. Entonces, eso creó en mí una confianza, porque yo a veces decía, eh, ¿lo estará haciendo bien o lo estará haciendo mal? Pero ¿Por qué? Porque me ponían a dudar, lo estás haciendo mal. Y yo caí en esa situación, tú eres la culpable y tú eres la responsable. Y yo decía, sí. Hasta me, me empecé a creer el cuento de que era responsable, que era culpable. Y ya no, ya no soy culpable, yo soy solamente responsable, soy, eh, yo estoy escribiendo mi propia historia y, y también tengo la capacidad de poder borrar si cometo un error y volver a escribir. Porque estoy caminando con alguien, no que me señala, sino alguien que me acompaña. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vivimos desde el amor, pero empecé a amarme a mí a cuidarme, a creer en mí, que soy capaz. Incluso yo le he hecho muchas bromas, José, porque yo le digo, oh, yo soy no, inteligente. No. Ah, yo tengo un coeficiente alto. Yo soy muy creativa. Es. Sí, yo no. se lo digo. ¿Por qué? Porque viví situaciones negativas en las que eres torpe, lo estás haciendo no. mal. ¿Cierto? El casposa Así me consiguió. Delicia. Me consiguió lastimada, con una ala rota que yo creía que no podía volar. Me consiguió con, con una situación de tristeza y volví a sonreír. Empecé a amarme, a tener esa conexión con mi padre todos los días. Decir si yo soy tu hija y tú me amas y yo me amo, yo me veo bien. Con, si tengo unos quilitos de más, es situación de proceso. Entonces eso lo puedo manejar, lo puedo trabajar, pero no estoy mal, estoy bien. Claro. Y voy a estar mejor. Fíjate algo más. Eh, hay, una, hay una teoría que se maneja con el elefante el elefante desde niño lo amarran y él trata de escapar y él trata de, de romper las cadenas y no puede ya él se acostumbró que él no puede romper las cadenas pasan los años, se hace gigante y él no busca romper la cadena porque cuando niño él aprendió que no podía romperla, pero era cuando estaba niño ahora grande lo puede hacer pero eso lo limita, porque su mente ya lo limitó. Y lamentándolo mucho, esa persona que estuvo con Carola, que lo conozco, mi amigo, eh, le decía eso, el estorpe, la eres casposa no sirve para nada, pero era aquella cuestión de acorralar, porque si esta mujer que vemos hoy en día, sale como ya salió, y como está empoderada, no, ese señor no dura ni 15 días. ¿Okay? Ahí se los dejo. En cambio, yo no temo eso, porque para mí es algo maravilloso que ella saque su intelectualidad, que saque su capacidad, que saque lo que ella es, porque nos complementamos. No hay temor, porque ella sea como es y empiece a volar. Y si ella empieza a volar, vaya por la puerta y le dejo la ventana abierta, Ajá. para que entre por la ventana también, ¿ok? Ahí se lo veo. Pero al final, al cabo, todos son maestros. También fue un maestro y cada una de las personas que pasan por nuestras vidas tienen un propósito y quizás yo, la, yo agradezco porque saqué esa parte fuerte y también me puse a pensar que podía ser mejor que antes y que antes también podía hacer algunas cosas, pero que hoy día las puedo hacer con mayor serenidad y puedo reconocer mis talentos, puedo reconocer mis capacidades, puedo vivir en tranquilidad, en armonía, sin lucha, porque a veces tenemos pareja y vivimos luchando. O vivimos buscando quién es mejor, quién uh -huh. lo hace mejor, quién es más fuerte. Entonces, quizás esa era la situación. Pero igual yo le agradezco porque fue un gran maestro y que también pude salir adelante. Aquí estoy. Si, sin, quizás si no hubiese pasado por eso, no lo estuviera contando y tampoco lo estuviera, no lo hubiese superado. Quiere decir que lo superé y que hoy, hoy es mi mejor versión. Entonces también tengo mucho que agradecer. Amén, amén. Felicidades. Yo me quiero quedar y quiero dejarlos a todos ustedes con esa historia ¿no? De, de empoderamiento, con ese rescatar de amor propio, de que sí se puede, de que a veces nos hacen creer de que tenemos un ala rota, pero no es cierto. No necesitamos alas para volar, ¿verdad? Entonces, gracias Carolina por ese mensaje a todas las mujeres y hombres, porque también hay hombres que sufren de esta situación, ¿verdad? Pero quiero... Que se queden con este mensaje en el corazón, el apoyo mutuo, la pareja, uno al lado del otro, si sí se puede, compañeros, amigos, colegas, todos los que están detrás, gracias por haber estado con nosotros este día, gracias a ustedes, grandes maestros, muchísimas gracias, estaremos en contacto siempre allá en Universidad UTE, no se pierdan todo lo que es la transmisión de este fin de semana porque va a estar buenísima. Y pues yo estaré con ustedes en cuanto regrese de California. A mí, a mí. Gracias, Lely. Gracias a Joyce y a Isabel por la invitación. Así es que todos están cordialmente invitados este fin de semana para el Encuentro Espiritual Internacional Colombia 2023. Colombia siempre tiene esos grandes ponentes, amigos, eh, grandes temas que, bueno, yo creo que enriquecedores para todos. Porque uno con otro, uno siempre se engancha. Yo siempre aprendo y digo, este tema estuvo fabuloso, este ponente se destacó. Y nosotros hacemos yo creo que todo ese esfuerzo para que las personas que también se conecten a través del canal de YouTube de la Universidad UTIET también puedan aprender, también puedan desarrollar toda esta herramienta que yo al paso también he aprendido con ustedes, los terapeutas. También quiero invitarlos a escuchar Radio Coaching, que también es una radio en línea, parte de nuestros proyectos. Seguimos creando como pareja y seguimos caminando como pareja. Así que bueno, gracias a Joy por la invitación. Saludos a todos a través de este canal. Y bueno, ya nos vemos este fin de semana. Amén. Y hay que, hay que saludar a Nelson. Y mm -hmm. Nelson, en la cámara control. Ah, bueno, saludos a Nelson. Pendiente. ¿Ok? Sí, así es. Bueno, y voy, voy a mandar también un mensaje. Le mandaron un mensaje a la maestra Isa. Se lo manda Estela Exclusividades. Un fuerte abrazo, maestra Isa. Y a todos los sus compañeros del programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias de mi a parte, todos. muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, aquí está su casa. Cualquier otro tema que quieran tratar juntos, eh, sean y serán bienvenidos. Isa. Así es. Muchísimas gracias por este riquísimo ah. conversatorio que tuvimos con ustedes. Gracias por abrir su corazón. Sabemos que no es fácil, pero siempre, siempre nos llevamos un excelente contenido que nos nutre a nosotras y que nutre a todo el público. Por favor, compartan los que nos van a ver en diferido, estén pendientes de los siguientes programas, de los eventos que tiene la Universidad Gutiérrez y los esperamos en esta su casa siempre. Un beso, miles de bendiciones. Buenas noches para todos. Gracias, gracias por siempre acompañarnos. Bendiciones para todos.